Virgen Brito, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, lamentó la derrota de Eduardo Hidalgo. Candidato del partido en la Asociación Dominicana de Profesores a nivel nacional. Asegura que no se le brindó el respaldo necesario. Muchos peleadistas votaron en contra. O sea, porque no hubo una, una, una identificación, no hubo una línea eh, si se quiere a los a lo, a lo simpatizantes y también muchas veces hasta a los militantes eh, no, se le, no se le orientó para que hicieran el trabajo y esa es la consecuencia Yo creo que, que para serte honesto eh, debió concentrarse los compañeros Debieron hacer lo, lo que nosotros hacemos para ganar, pero ese, en esta oportunidad no se hizo Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.